Hola amigos, bienvenidos a mi Virgo Cueva Esta es mi Virgo Cueva Es una pieza Bastante pequeña en la que habito y paso la mayor parte del tiempo Bueno amigos, les voy a mostrar la puerta Esta es la puerta Estaba un poco rota Es que durante una discusión con mi mamá pues Le pegué y la rompí Debo aprender a controlarme los sí, pero creo que la rompí Tiene varios stickers de grupos de metal Iron Maid, Halloween, eh... Black Sabbath Tiene una cruz, y tiene un perrito Y tiene a Che Guevara, y tiene 66, 666 Y tiene ese de la Fundación de software Libre Y tiene unas estrellitas por detrás no gran cosa, tiene esto que dice es visual de Y tiene este del Jesus Christ Este es mi escritorio En este escritorio tengo varias cosas Este es el plato del almuerzo Esto es un proyecto de electrónica en el que estoy trabajando con un Arduino y otras cosas Aquí está mi computadorcito y esta pizarra que yo la hice si quieren ver el vídeo lo pueden buscar en mi canal está ahí muy bonito o si no yo les voy a dejar una, una tarjeta con aquí arriba aquí arriba van a encontrar una tarjeta donde encuentran el video de cómo hacer esto también tengo aquí mi impresora 3d y el cajón como ven pues está abierto está completamente abierto en la pared tengo varias cosas Eso que ven ahí Es un, un mapa de los sueños Donde tengo todos mis sueños eh, También tengo unos afiches de Harley Quinn Un afiche chiquito de Taxi Driver También tengo esto que es Los hábitos de la gente altamente efectiva eh, Tengo mi título de la Universidad Nacional de Colombia Donde dice que soy ingeniero eh, este tablerito donde anoto las cosas que quiero hacer Aunque no me funciona mucho porque Esto no me deja ver Y eh, acá tengo mis objetivos Del año y mis objetivos del mes Tengo un calendario Y otros dos afiches de motivación personal eh, Esto que ven acá pues hay un montón de lápices Esferos, esto es gas lacrimógeno eh, tengo unas vitaminas y tengo esta estatua de la libertad Sigue Toda bonita ahí tengo este reloj pero está sin pila y acá abajo tengo unos papeles y otras cosas que no son muy importantes bueno ahora les voy a mostrar mi silla esta silla está casi destruida pero no me importa, la voy a seguir usando. También tengo mi mesa de noche donde tengo mi sobrante. Tengo este micrófono. Tengo unas estatuas. Tengo esta de indio. Tengo esta de niño Jesús. De niño Dios. Y tengo esta de Jesucristo. En tigre. También tengo un cactus. Y esta estatua de tigre muy tengo un regalo de cosas ahí ¿sí? que no sé ¿Sí, unas medicinas sí, y unos juegos es termina baja y bueno esta es mi mesa de noche si miramos por la ventana se puede ver la casa de al lado y si nos acercamos podemos ver el patio de atrás de la casa es un patio muy bonito con muchas matas parece una furia Esta es la cesta de la ropa sucia Esto que tengo acá son unas cajas Y esta caja de acá Fue un proyecto que yo hice para mi canal de Youtube También les voy a dejar una tarjeta arriba por si la quieren ver eh, Es una caja de luz un lightbox para sacar fotografías de productos y cosas así Esta pared casi se destruye por culpa de la humedad como pueden ver está completamente soplada está Muy deteriorada, tengo que arreglarla Algún día lo haré En esta vida o en la otra Acá tengo una bandera de Estados Unidos Tengo un afiche de mi universidad Y esto es... Una... Un tiro en blanco Lo compré en la tienda de hablar. Esta que tenemos acá es mi camita donde duermo muy sensualmente. En este armario tengo muchas cosas, tengo unos cajones donde guardo varias cosas, proyectos, pilas, aerosoles. Y acá tenemos a la cabeza de Vender para el traje que hice, la cabeza de Veno para el traje que hice. Esto que fue una alcancía que yo, que yo pinté, esta alcancía yo la pinté, este casquito de mentiras yo lo hice también. No, también un desorden que tengo que ordenar más arriba tengo unos libros y mi antigua cámara esto que era una caja de fd tengo acá el starter set tengo el de dragones tengo acá un juego de quién soy yo y acá en este salto tengo alguna cosa tengo un ajedrez ese es un ajedrez tengo otras cosas y más arriba tengo unos juegos tengo Risk Monopoly tengo una pista tengo un carro a control remoto tengo un Rumiku eh, un 1 y otras dos cajas esa caja de ahí es la caja del de micrófono pero no la uso para nada este que tenemos aquí al lado es mi armario Este armario pues, es donde guardo mi ropita y tengo un budita. Budita, budita, dame platica. Esta es una colección de gorras que no uso casi porque no me puedo casi borrar Y... ¿Qué más? Pues ahí está mi ropa, los cajones. Y ya, ya, hay unos zapatos en el piso. Y sí, amigos es mi virgo cueva espero que les haya gustado Ah, miren esto en la puerta dice sí. todo niño mayor de tres años paga pasaje con pues si tiene derecho a una educación pues, de buena calidad y gratuita lleva varios años pegado ahí o este sea mario también lo golpeé alguna vez pero lo voy a reparar con yeso, con yeso no con, con estuco pero nunca lo pinté debo repararlo también y amigos, pues este es mi cuarto, esta es mi Virgo Cueva. Espero que este video les haya encantado, si no les gustó pues no hay problema. Pero si les gustó pues denle un like y suscríbanse a este canal para recibir nuevos y espectaculares videos. Este canal se llama Experimento Rafa Geek 2013. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.